Cordial saludo, mi nombre es Wilmar Alexander Restrepo Boleda, contador público, especialista en legislación tributaria, especialista en finanzas y magista de administración financiera. Actualmente soy docente de la Fundación Universitaria Mariacano. En este espacio, pues, simplemente quiero compartir con ustedes eh, muy sumeramente algunos efectos que trae consigo la última reforma tributaria sobre el impuesto de renta. Para eso, entonces, eh, recordemos que esta reforma tiene aplicabilidad a partir de la vigencia de 2022 en adelante. Uno de los cambios sustanciales en el caso de las personas jurídicas es que la tarifa pasa del 31, pues eh, para este año fiscal 2021 que vamos a declarar, es del 31% y pasaría eh, el año fiscal 2022 en adelante al 35%, un incremento del 4%. En el caso del sector eh, financiero, pues recordemos que ellos venían con una sobretasa eh, para este año, eh, do, de acuerdo a la reforma tributaria, lo que hace es que como la tarifa pasa al 35%, pues entonces ese incremento, de esa sobretasa, pues seguiría lo mismo. O sea, lo que se incrementa es el, la tarifa del impuesto de renta. Eh, con respecto al descuento, del, eh, después, eh, la deducción o el descuento del impuesto de industria y comercio, pues recordemos que por allá en el artículo 115 nos habla de que a partir del 2022 usted se podía llevar como deducción, como descuento tributario, perdón, descuento tributario. Recuerde que el descuento, eh, yo calculo el impuesto y después lo, lo descuento. Eh, eh, decía que a partir del 2022 usted podía eh, de, de, de, deducirse, de descontarse perdón, el 100% hasta la fecha el descuento tributario del 50%. Lo que hace la nueva reforma es seguir vigente ese 50%. Entonces, ese es uno de los cambios, creo que sustanciales. En materia de, del impuesto de renta, pues acá falta que lo... lo que reglamenten, que amplíen sobre esto, pero en pocas palabras, lo que hace la nueva reforma es que la, la declaración de las personas naturales, eh, la DIAN va a hacerle llegar al contribuyente eh, como una factura, como una factura normal, la cual si usted deja pasar dos meses, pues simplemente la DIAN lo que hace es que le, le hace, le puede, tiene la facultad para hacerle coro jurídico, coro eh, sin embargo, digámoslo desde ese punto de vista. de lo que va a hacer la DIAN con eso es reducir este desgaste administrativo. Eh, hay que esperar que reglamenten. Con respecto al RUD, las personas que no tienen RUD y que de otra manera tenido, de acuerdo a la información exógena, la DIAN verifica que tuvo operaciones, pues simplemente la DIAN está facultada para emitirle mediante oficio el, el registro único tributario, mucho más controles. Eh, con respecto a la firmeza de las declaraciones, recordemos que actualmente si usted incrementa el 30% del impuesto inmediatamente anterior, eh, la firmeza se reduce a seis meses y se reduce a 10 meses. Recordemos que la firmeza general son tres años. Si usted hace un incremento del impuesto del 20% con respecto al impuesto neto del año anterior, pues estamos hablando que se, de, se reduce a 12 meses. ¿Qué cambios trae con la nueva reforma? Simplemente que se incrementa un 5% en, esos, en ese incremento del impuesto. Pasa del 30% al 35% para que quede una firmeza de 6 meses y del 20% al 25% para que quede la firmeza en 12 meses. bueno Con respecto a las devoluciones de, del IVA para los, eh, los, los productores o las personas que están por allá en el artículo 481 del Estatuto Tributario que presentan la declaración bimensal, recordemos que el IVA que ellos pagan se lo puede reclamar a la DIAN. Pues lo que hace la DIAN es que ya les está diciendo, no me lo reclamen, que yo mismo se los voy a devolver de manera bimestral. Entonces ya la DIAN, teniendo toda la información, lo que va a hacer es que lo va a devolver eh, directamente al, al contribuyente, o sea, que no lo tiene que gestionar. Algunos dicen que re, se van reduciendo algunos campos de acción de nuestra carrera, y es verdad, pero habrán otros campos que hay que eh, estar pendientes para eh, fortalecer. Bueno, con respecto a, a, a lo que es las amnistías, que esto ya pasó, eh, recordemos que eh, ustedes, eh, cada una de las personas, tenía la opción de hasta el 31 de diciembre de aprovechar una amnistía que era reducir todo lo que eran las obligaciones, eh, reducir al 20% tanto en impuestos, en, en, en sanciones o en intereses. Pero bueno, esto ya tuvo una, esto ya tuvo su eh, caducidad, estuvo al 31 de diciembre. Entonces, eh, básicamente esto fue una amnistía que ya tuvo, cobró vigencia. Entonces, como pueden ver, pues realmente los efectos eh, que trae en materia de, del impuesto de renta, aunque acá eh, esto de, de la evolución del IVO pues no tiene nada que ver con el impuesto de renta, pero quise mencionarlo porque es bastante significativo eh, con respecto a, a, a esa facilidad que va a tener el contribuyente y, y, y a la vez la DIAN, para de manera sistemática devolver, reducir esos trámites. Entonces, eh, hasta una próxima, espero que estos datos hayan sido eh, de utilidad. Recordemos que eh, hay que estar pendiente de, de, de qué reglamenta la administración con respecto a lo que es el cobro del impuesto de renta mediante facturación.